Presidente Una... Señor presidente, señoras y señores. Bueno, después de ver cuántas aportaciones hemos eh, realizado todos los grupos parlamentarios, pues es evidente que este tema que nos ocupa hoy eh, nos interesa mucho y nos preocupa al mismo tiempo. Y no es para menos. Y, de hecho, eh, después de ver eh, el, el Gobierno... Eh, presenta una y otra vez eh, recursos ante el eh, Tribunal Constitucional. Bueno, nuestra, nuestro grupo ha presentado dos enmiendas a esta moción presentada por PNV hoy y eh, las, dos, eh, las dos enmiendas se basan en el texto constitucional, precisamente. Eh, la primera enmienda habla del artículo 3.3 de la Constitución Española y la necesidad de respetar este artículo y planteamos la necesidad de trabajar para su desarrollo total. En La segunda enmienda planteamos eh, la necesidad de que el artículo 20.3 de la Constitución Española sea efectiva en todas las comunidades autónomas. Lo hacemos porque pensamos que precisamente la Constitución es más favorable para con el plurilingüismo que las eh, políticas lingüísticas que practican los, las instituciones estatales. Veamos, el artículo 3.3 dice que la riqueza lingüística de España es un patrimonio cultural que necesita un respeto y una protección especiales. Señoras y señores, como todos saben, la Constitución está a punto de cumplir 40 años y sin embargo, para nosotros, el artículo mencionado continúa sin cumplirse o sin desarrollarse a día de hoy. En relación al artículo 20.3, sucede más o menos lo mismo. Al final recoge lo siguiente. Dice, respetando las lenguas y la diversidad social de España. Y para nosotros, desde luego, esto tampoco se cumple. Para que sirva como crítica, manifestamos que que en los medios de comunicación de titularidad estatal, en sus programaciones no se tiene en consideración el plurilingüismo y no eh, porque la Constitución lo impida, sino simplemente porque incumplen de forma evidente la Constitución. Los artículos mencionados, es decir, el pluralismo, el, res, el respeto hacia el pluralismo de las lenguas en España, son es papel mojado en Euskadi y seguramente no solo sucede en Euskadi. Esto nos muestra que la política dirigida a la protección efectiva de, las, de otras lenguas y a su promoción eh, no, eh, no existe, no existe una política efectiva en este sentido. Por cierto, que tenemos dos vías para esta defensa efectiva. La primera de ellas es la reforma constitucional, es decir, que allá donde dice que la única lengua oficial del Estado es el castellano, establezca que hay más de una lengua oficial en el Estado. Y el otro cauce que nos queda es, sería desarrollar las opciones que la propia Constitución nos ofrece. Son vías diferentes, pero en todo caso no son contradictorias o no son excluyentes. Eh, las dos vías, sin ningún lugar a dudas, supondrán muchísimo trabajo, serán costosas, pero y además supondrán, bueno, necesitaremos para ello alta, altas cuotas de consenso. Y quiero terminar con una, con una máxima con la que todos y todas nos identificaremos. Creo. Todas las lenguas nos incumben por igual a todo el país y a toda la ciudadanía. Todas son asunto de todos los gobiernos. Las lenguas distintas del castellano no son solo un asunto de cada comunidad autónoma. El castellano no es solo un asunto del Gobierno de España. Señor Casco. Gracias.